Una voz por ahí dando órdenes. Eh, os he dado 10 minutos porque sabía que yo sí iba a tomar 15. Eh, seguimos las sesiones, mm, nuevamente os reitero la importancia de cumplir los tiempos, con el querido Ángel López que eh, ha sabido se ha esforzado has mucho, ha sabido estructurar muchas acciones a través del, del WhatsApp, que ha sido fundamental para muchas cosas que hemos hecho y precisamente sobre eso va su charla, sobre activismo y WhatsApp. Eh, vamos a ver buenas tardes eh, muchísimas gracias eh, por vuestra, por vuestra presencia por vuestra presencia eh, es un placer de verdad ver un, un auditorio eh, lleno eh, con tantas horas, tantas caras conocidas eh, muchas ciertamente amigas eh, otras que no identifico pero, pero sospecho y voy descubriendo ¿no? poco a poco que, que he tenido buen contacto con ellas con, en las redes eh, bueno tenemos muy poco tiempo por lo que paso, paso directamente al desarrollo de la, de la ponencia no, no obstante, no obstante eh, y dado el día que es dado el día que es y la sala en la que, en la que nos encontramos eh, yo no voy, a, no voy a perder la ocasión eh, de vender mi libro, ¿no? eh, mi libro mi libro últimamente últimamente esté. ¿Vale? Eh, le hemos puesto todos eh, mucho esfuerzo eh, entre todos y, y casi al decirlo me, me, me salta la, la emoción eh, y bueno, pues ciertamente le hemos puesto mucha, mucha, mucha pasión ¿no? a TEP y no voy a desaprovechar, no voy a desaprovechar la, la, la ocasión me voy a salir, del guión, me voy a salir del, del guión y voy a realizar hoy aquí una, una queja ¿no? eh, una queja por el hecho de que dos años después de la entrada en vigor de las tasas judiciales el ministro de Justicia aún no las, haya, no las haya retirado. Y no las ha retirado a pesar de, del clamor unánime eh, y de la barbaridad y la infamia que suponen y que eh, prácticamente es, eh, como digo, unánime. ¿no? Por lo tanto, eh, desde este lugar, en mi condición de, de abogado, pero a la vez en mi condición de, de ciudadano, reitero la solicitud de derogación de las tasas judiciales. Y lo reitero, como venimos haciendo en la red y como venimos haciendo desde, desde T. Eh, y con eso eh, doy por cerrada la, la queja, la queja que quería realizar, y paso al, al desarrollo de, de mi ponencia. Bueno, mi ponencia eh, versa sobre, sobre activismo y versa sobre WhatsApp, ¿no? Activismo y WhatsApp. Eh, ¿Qué relación hay entre el activismo y, y, y el WhatsApp? Bueno. Eh, yo como no estoy muy acostumbrado a estas cosas y como también es verdad eh, que estos días atrás eh, hemos estado muy muy liados organizando el, el acto de, de después eh, no he sido no he caído en la, en, la, en la idea de traer o de que podía traerse imágenes ¿no? eh, la verdad es que el decano Muela no, no me ha dicho nada tampoco y yo no he querido no he querido molestar porque sabía que también estaba bastante bastante liado no en cualquier caso sí que hay una imagen, hay una imagen eh, que a mí me ha llamado la atención, eh, que seguramente pues los que seguís eh, a T la habréis visto. Es una imagen de una mano abierta, una mano abierta que sostiene una, una bola, una esfera de, de cristal, es una especie de bola mágica y está sustentada, ¿no? Está sustentada eh, en el aire, ¿no? En fin, es una imagen muy típica eh, en la cual algún activista de T, no sé si Verónica del Carpio o, o, o Iris Friki, que es muy hábil también para estas cosas. Por lo menos sé que a alguien alguna de las dos sí que se lo he visto. Ha introducido con bastante habilidad pues, una T, ¿no? la T dentro, ¿no? como si estuviéramos jugando con ella. ¿no? Eh, bien, yo creo que la imagen, efectivamente, es una imagen de, que indica poder, indica control, ¿no? eh, un poder mágico, un poder sobrenatural. Eh, hoy en día yo creo que esa imagen realmente es esta imagen, es decir, eh, un dispositivo móvil hoy en día es un, un, un aparato un aparato de poder, es un aparato de, de control, es un aparato de dominio y ciertamente es, eh, es algo sobrenatural. Eh, eh, yo creo que podríamos perfectamente sustituir sustituir la, la, la bola por el, por el terminal móvil. No caemos en ello porque lo tenemos todos los días en la mano, y, y no somos conscientes, yo creo, aún de, de, de su poder. Eh, eso es lo que pone en relación el activismo y, y lo que pone en relación el activismo y WhatsApp. ¿no? Y más si, además, ese poder lo utilizamos de una manera inteligente, como pues, Fanetín también nos ha explicado que se podía utilizar cosas que yo pues no, no, no conozco tanto, ¿no? porque he visto que él maneja mucho más, probablemente, la, la técnica. Eh, pero le podemos sacar un gran partido si lo hacemos de una forma coordinada y con cooperación. Y aquí evidentemente es donde entra donde en entra juego WhatsApp. Eh, los ponentes anteriores eran ponentes relacionados con el 15M. Eh, nosotros, y ahí está la fuerza de, la fuerza de tema, alguien antes decía, o Fanetín destacaba, eh, que habíamos conseguido bastante éxito en redes ¿no? como consecuencia de... De, de las de los movimientos o de las acciones que hemos realizado cómo se están consiguiendo esos, esas, esas acciones se están conociendo por, se están realizando porque tenemos realmente un pequeño 15m montado eh, dentro de los terminales en qué consiste eh, bueno yo imagino muchos habéis habéis eh, invertido muchísimo muchísimo tiempo en venir a desplazaros aquí me consta que hay gente que viene de Barcelona, de Oviedo, de Murcia, en fin, de, de muchos puntos. Eh, yo no sé si sois conscientes de que la información que yo os estoy facilitando hoy aquí os la podría haber facilitado, además sin flores, es decir, eh, mucho más directa, os la podría haber facilitado en un chat de WhatsApp. Eh, estamos aquí 100 personas, podría perfectamente dividiros en dos grupos, os introduzco en dos chats de WhatsApp y os paso la información en escasos 10 minutos la habéis recibido, la habéis leído y eh, la habéis asimilado. Y además podéis entrar en un debate conmigo eh, que aquí ni siquiera da tiempo a hacer. Eh, así es como se, usa, como se usa WhatsApp en el activismo. Esa es exactamente la idea y, y el, el funcionamiento esencial. Eh, ¿Cuándo pegó un salto T? Pues cuando empezamos a utilizar este sistema. Es una segunda línea de, de comunicación, de coordinación y de, y de cooperación detrás de la primera, que son eh, Twitter y en menor medida, yo creo, Facebook. Eh, debemos cambiar el chip. Eh, los viejos sistemas eh, de, de relación, de organización y de traslado de ideas, eh, como este seminario, en mi opinión, están total y absolutamente desfasados. Eh, son lentos y son inoperativos. Ante la agilidad y ante la rapidez, eh, que tienen los actuales sistemas de comunicación como es, el caso de, como es el caso de WhatsApp y además pensar que WhatsApp no es un sistema expresamente diseñado para eso pero mmm, desde aquí lo lanzo quizás alguien o algunos de estos programadores debería de, de lanzar ese, ese, ese sistema no sé cómo voy de tiempo, no lo controlo muy bien ¿voy bien? <risa> eh, vamos a ver Entro directamente a cómo empezamos a, a utilizar eh, el WhatsApp en, en T. El WhatsApp en T lo que se hizo fue crear un chat central. Ese chat central eh, se cogió a gente de distintos puntos de España con el objetivo de que desarrollaran eh, pequeños chats locales. Eh, ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos tener eh, un chat central con chats locales unidos y muchísima gente, muchísima gente coordinada. Ese es un poco el, el, el principio, el, el funcionamiento y yo creo que eh, donde, hemos cogido, donde hemos cogido fuerza. ¿Por qué? Porque nos permite eh, dar una instrucción de lanzar tweet a determinada persona o utilizando determinados hashtags Y nos permite, nos permite pues, tener a 300 personas, por ejemplo, enseguida eh, moviéndose en redes en ese sentido. Ahí es donde un poco eh, radica, radica nuestra fuerza, además, evidentemente, de, de, la, de las ganas ¿no? que, le pone, que le pone el personal y que le pone, y que le pone la gente. Ese es el, el funcionamiento un poco de, de WhatsApp y, y del activismo. Eh, seguramente, pues, eh, muchos estaréis pensando que estoy un poco exagerando. Eh, lo puedo entender, es decir, lo puedo entender porque yo también lo pensaría hace unos días. Eh, hoy, sin embargo, eh, hay organizado un acto en el Colegio de Abogados de Madrid que yo creo que va a tener una repercusión mediática bastante importante. Ese acto está total y absolutamente organizado y gestado desde WhatsApp. Han trabajado dos brigadas, nosotros llamamos, llamamos brigadas a eso el chat, un poco jugando con ese con ese juego ¿no? de la brigada tuitera y tal. Pues, <coughs> Perdón. Eh, han trabajado dos brigadas, eh, Brigada Madrid y Brigada Irregulares, lo quiero decir, han realizado un trabajo excepcional eh, coordinando, coordinando todas, todas estas acciones. Eh, se trata de un acto generado desde el, el 2.0 para realizar un acto en el 1.0 pensando en una repercusión en el 2.0. Ese es el acto que se ha organizado hoy en Serrano 9 a las 20.30 horas y que evidentemente, y también aprovecho, eh, os invito a todos a, a, que, a que asistáis. Eh, eh, como os decía, pues, eh, tanto la organización material del acto como la difusión a través de la red y la búsqueda de personas eh, interesadas en, en, en retuitear, esa información eh, han sido centralizadas a través de Brigada Madrid, que se ha encargado fundamentalmente de la organización, y siempre con el apoyo de Brigada Irregulares, eh, que ha realizado eh, lo que es la, la difusión del acto y pues apoyos en tareas de contactar con prensa y con, eh, con políticos que también están invitados al acto. Eh, por lo tanto, yo no tengo ninguna duda, es decir, eh, habría sido imposible sin, sin esos chats de WhatsApp, sin esa segunda línea de comunicación creada después, o de, creada después de, de, la, de la primera línea que es Twitter, eh, organizar ese acto y también hubiera sido totalmente imposible eh, organizar eh, las acciones que organizamos y que nos permiten en pocas horas eh, organizar un trending topic o tener a mucha gente eh, actuando en un, en un mismo sentido. También destacar, bueno, pues los trabajos que han realizado de, de lluvia fina se han organizado a través de esos sistemas. Eh, es un sistema que, que permite además eh, que la gente aporte ideas, las ideas que se generan en un chat, se pueden subir al otro chat, ese, ese, esas ideas se analizan en ese chat y se pueden pues, estudiar y, y decidir cómo, cómo se llevan a la práctica. Por lo tanto, eh, en definitiva, me recuerda a mí mucho, yo no, no sé, pero recordaba cuando en el 15M mes hablaban de aquellas, aquellas secciones, no creo que las llamaban, pues es un poco lo mismo, ¿no? lo único que en vez de eh, reunirse en aquellas plazas que parece que hacían reuniones, eh, nos reunimos en, en pequeños chats, eh, que son eh, muchísimo, muchísimo más operativos porque eh, además uno no escribe mucho, eh, por lo tanto, eh, se utiliza muy bien muy bien el tiempo. Eh, pues con esto eh, Así es como, como funciona el, el activismo y WhatsApp, así es como funciona como funciona realmente T. Eh, termino mi, mi ponencia y, por supuesto, os invito a, a venir a las 21, a las 20.30 horas a Serrano 9, que es, que es la, noche, la noche antitasas. Muchísimas gracias.